Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Club Santos destapa el dorsal que portará Alessio da Cruz. El equipo de Santos Laguna se ha robado las miradas en el mercado de fichajes en la Liga MX al confirmar la llegada del delantero Alessio da Cruz como su nuevo refuerzo en el presente torneo Apertura 2021. Tras el anuncio oficial de su llegada al fútbol mexicano. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada reveló el número del dorsal que portará el atacante holandés en su espalda. A través de Twitter, el cuadro de los laguneros difundieron la imagen donde muestra que el ofensivo holandés usará el número 9 en la playera y anunciaron a la afición que ya salió a la venta dicho jersey. Tenemos nuevo refuerzo desde Holanda y ya puedes comprar su jersey oficial 2122 en Santos Shop. Ponte en modo guerrero y sé el primero en tener el número 9 de Alessio da Cruz. Escribieron. El delantero Alessio da Cruz vivirá su primera experiencia fuera del continente europeo, llegando a la Liga MX, tras su largo recorrido en el fútbol de Holanda y de Italia con diferentes clubes en la primera y segunda división.